Leonel Fernández en el, en el programa de este joven de Miami, que Camilo, se llama Camilo. Camilo. Camilo, Camilo, no me cae bien, lo digo claro, no, no me gusta como, como entrevistador, ese es el que han puesto por sustituir a Cala, Cala es ahí, pero como que Camilo, como que ese fue el que le dio un boche. Tú sabes, voy fresco. Porque él le hace como una pregunta y como que te opina a, lo mismo, a la misma vez y como que no me cae muy... Le da mucha sensación mm. a las preguntas. No me gusta, no. Si, por, por eso estoy esperando que, que Lionel vaya de Jorge Ramos. Estoy esperando eso, porque ahí sí. Ay, ahí, se, ahí, ahí sí. Se, Yo claro. quiero ver esa entrevista. Si está en Estados Unidos promocionando... No subestimen a Lionel. Lionel mm. no es el segundo de ningún político de Latinoamérica pero, en materia de política internacional. Pero Lionel, Pero Jorge Ramos es una persona que le va a preguntar las cosas un poquito más Génesis, si Hipólito fue de Jorge Ramos no bro, pero Hipólito él... quedó mal, mal, mal imagínate, yo te aseguro que Lionel no va a quedar mal a Hipólito le, a Hipólito le presentan una foto <ríe> de Vincho y de Jorge Ramos no se sabe y está guillado. o sea bueno yo escuché la entrevista la vi completa usted sabe que el presidente de la NFL tiene una muy buena oratoria me encantó su oratoria sobre lo está. que dijo Amigo, sobre no me Juan encanta vos. nada de lo que diga bonito malo nada oye nada es, Camilo está esperando el penco nada. por allá el penco bueno sí. yo, yo quiero ver a Danilo eh, <risa> Quiero ver a Danilo con Jorge Ramos. Ayúdalo. Yo quiero verlo. Quiero verlo. No. Yo sé que no va a ir porque ya me. Yo vi el entrevistas de A Jorge Danilo Ramos. o a Lionel con no, Jorge Ramos. A Danilo. A Danilo. A Danilo. Danilo. Claro, yo quiero ver a Lionel con Jorge Ramos a ver qué, qué, qué pasa. Pero, Lionel, lo siento que como oratoria siempre está bien. Pero sigo sintiéndolo una persona como que no que si hombre, que si, no, no sé si la gente le si no sé si, no, si la gente le, le va a querer eso, o sea, como que siempre sí si molesta a la humanidad, Leonel Fernández, como ¿Sí? que jode demasiado. Pero ya ¿y qué es lo que, es, que se ha Bueno, es que tú tienes que entender que Leonel Fernández es una figura, le leo una figura, una figura internacional y más porque a él he hablado de un, dos temas. Te voy a ser sincero, a ese, la entrevista se concentró más Ahí no se en el tema más internacional que en el de él. él, él no, exacto. exacto eso, eso no se concentró, se concentró más. En lo, ni en República se, se Dominicana, de de Bolivia, ni en fraude, ni en sí. el PLD, ni nada de eso. Ahí se habló, eso, ahí se habló política Bolivia. internacional. Exacto. Se habló mucho lo de Bolivia y lo de, lo de Venezuela en, en, en ese tema, porque León ha sido parte de, de la OEA eh, en cosas de elecciones de países Observador. de América. Observador. Entonces, eh, lo único que sí sigo viéndolo, no sé, que la, la gente entiende como que no le cree mucho, como que ya como que ese discurso, independientemente de tener una buena oratoria, hay muchas personas como que no lo sienten, que no lo no, lo, no lo creen, tú sabes, mientras el penco, mientras el penco habla, disparate y, y mete la pata en todas las cosas que hace Leonel hace una oratoria que es muy buena pero como que no tiene ese convencimiento del de, de mismo pueblo dominicano o sea, de, de tú decirle, tengo una cosa nueva de transformar, como él lo dijo porque eso fue lo que dijo el, el, el joven Camilo cuando lo entrevistó, dijo como que venía, si Leonel venía con una nueva transformación. Entonces, muchas personas entienden que él tuvo la oportunidad de poder hacer una transformación un poquito más amplia. Eh, y hay, que, hay personas que no lo creen, yo pregunté en redes sociales. No sé si usted puede llamar también al 809-725-0505. O escribirnos a través del 829-283-534C a través de nuestro WhatsApp. Y después de usted ver eso que Leonel expresó. En este programa, usted le usted entiende, usted cree que Lionel viene con esa transformación. Liz, tú crees que Lionel? Yo sé que tú vas a decir que sí, pero tú crees que Lionel viene con esa transformación, decir ah, de que cambio. Ah, ella de Lionel. Eh, sí. independientemente de que de que yo tenga mi preferencia, uh -huh. eh, yo entiendo que no se trata de lo que yo crea, es realidades. ¿Tú, y... tú entiendes que él pueda que él pueda presentar un cambio a esta nueva sociedad, ¿sabes? A esta sociedad diferente. Yo entiendo que sí, Lionel viene total mente renovado. Digo que viene porque uh -huh. imagínate yo como leonelista tengo la esperanza. ¿De ella tiene la esperanza. Pero eh, um, ah, sí, ya, sí, ah, el Leonel va. viene todo... en el entorno se nota que viene renovado. Y lo malo ya se quedó en el viejo partido. Y usted en estos <risa> flow usted entiende que viene renovación eh, de quien él puede venir como de... quiera y no va para ningún lado. Como él quiera, puede venir con y una cirugía. Una a la gente esa una opinión no, tuya no, no es objetiva, Na, ni basada nada eso, en nada. nada eso. Dilo Todo tu lo criterio. Que tenga que odio masivo. Pero tu habla, con tu, habla con argumentos, esos no son criterios. O, odio, odio. No, lo mío es así, un odio. Pero personal. basado en, en qué? No, no basado personal, <risa> <risa> ellos, pero en qué? Odio. ¿En qué tú lo basas? En que jodió el país. Ya. ¿En qué tú lo basas? Vamos a proceder. pero vienen en alianza con tu partido. No, eso no es alianza, no. ¿Pero es qué entonces? Eso no es alianza. ¿Pero qué, ¿Qué es? Eso. La única vez que puede llegar Luis Abinader al poder es ahora con esa alianza. Pero, ¿Y Leonel qué va a hacer? Apoyarlo si queda en segundo lugar Abinader y si no, que nos apoyen a nosotros. Ahí está. ¿A dónde? Pues hay esperanza todavía. La hay bastante. Ay, si tú, no la, tienes, quiere, si tú no, no la tienes con Abinader, yo lo, lo yo creo que creo no, que. No, en quiere. fin, vamos a esto. Sí. Una llamada, una llamada. Vamos a ver. ¿Usted entiende que ese discurso de Leonel viene a cambiar sí o no? ¿Usted entiende ver, que sí? Aquí el ¿Sí? Está en el valle estamos enteros con Leonel Fernández. ¿Cómo eso. fue? ¿Cómo fue? en el valle que está con la Fernández. Una en de no punta no no no no no Ah, eso, pues mira, ahí hay, hay personas que entienden que sí. Tú sabes, Para eso hay que, es, el, eso es que es respetarlo. <ríe> Ese vive fuera de Vista Valle. Atención, lo de sordo. <ríe> <ríe> Ese muchacho. Mira, genomán. Hey ah, Lee, espérate. No, hola, no, ¿qué? Le pasó de que fue pues, WhatsApp. Atención. Llamen, llamen. No, porque tienen un comité. Ellos sufren de esos comités masivos por WhatsApp. Genomán, hey un saludo a la gente de Madeja. Eh, hey, la gente de Madeja. ¿Qué dijeron, de espérate, que dijeron que... Estaba por allá llevando un delivery. ¿Yo? No, no, yo. Ah. Y dijeron: ven acá, pero ustedes no tienen olvidado. Y fiel, fiel, los mecánicos, ey. los muchachos. No, ahí, no, no. no. La gente de deja, son de nosotros. Tuvieron... Saludos para ellos. Yo que me sorprendí. Cariño y cariño. Ey, cariño. Ey, esto flow. Señores, pueden llamar. Usted entiende que. Que Leonel Fernández eh, con su discurso representa un cambio. ¿Usted le cree el cambio a Leonel Fernández? ¿Usted es esa es la pregunta. ¿Usted le cree? Ese no es el eslogan de Leonel, el cambio. Sí, es usted, ¿usted le cree a Leonel que representa el una el nueva transformación? De es la segunda hora de, de cambio? transformación. Por favor, a los cobradores, no me lo llamen a Néstor. ahí, ahora. Porque mira, ya lo están llamando. Mira, si me van un saludo, te le cuento. No, lo estoy llamando a Víctor Vaya, a ver si es verdad. Que... A ver quién fue que llamó. A ver quién fue que Víctor <risa> <risa> Dios mío, por el malo es Yera de esto. Está caliente y no, porque Yera ouais, es de Yera eh. de Lionel también. Es de Lionel y también. No, no, no de ay, Dios mío. Bueno, es de Lionel, Señores, bueno, esto es así. La gente de ustedes en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, puede opinar. Usted entiende que Lionel representa el cambio, representa la eh, lo que usted le cree. O sea, hay otra la llamada. Alta, Vamos a otra llamada, otra llamada. Aló, buenas. Soy yo, soy, mismo, soy yo, el mismo, soy yo. Ah, el mismo, el mismo. Ah, el ¿De, de la Mito Milonés. De, ¿De dónde? Sí, en la esquina caliente, Mito Milonés. Ah, Minto la, gente, la gente de la esquina caliente, caliente sí. Mito Milonés. Saludos para ellos. Bueno, eso es bueno, es importante. Liz, ¿qué tiene para nosotros? La estrategia es que tienen que llamar del mismo coro, varios. Porque no nos peleamos uno <risa> solo, porque eso no cuenta. Sigan llamando, pero tenemos que continuar con el programa. <risa> I'm not just a girl who's